¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a saltar la pantalla del modo recuperación de una manera súper fácil y súper sencilla este problema se puede presentar dado el caso de que intentemos hacer una restauración y la restauración falle pero también puede tratarse de un problema de software que ya en este caso es mucho más fácil resolver el problema bueno chicos para resolver este problema y salir del modo recuperación vamos a utilizar nuestro software llamado TinoShare Rayboot eh, podemos utilizar este programa porque nos da varias opciones para poder resolver el problema recuerden que el programa todo lo relacionado y toda la información de nuestro software va a estar en la descripción del vídeo ustedes lo descargan, lo instalan y obtienen una licencia una vez hecho todo esto vamos a ejecutar el programa como administrador A partir de este punto el teléfono tiene que estar conectado con el cable USB a la computadora Aquí el mismo programa nos da la opción de simplemente salir del modo recuperación ¿okay? Es de una manera súper fácil y súper sencilla y esta opción está bastante espectacular Porque si por ejemplo nosotros por accidente presionamos los botones físicos del iPhone y lo colocamos en el modo recuperación y no sabemos cómo salir del modo recuperación y no queremos perder la información, nosotros simplemente le damos clic acá, salimos del modo recuperación, no tenemos que presionar ningún botón físico y adicionalmente vamos a mantener la información que nosotros tengamos. ¿okay? Ahora, el mismo programa nos da dos opciones adicionales tenemos una opción avanzada donde dice restablecer dispositivo en donde Reboot simplemente actualiza el teléfono a la última versión y adicionalmente no los restaura de fábrica es decir que perdemos toda la información este es el caso más extremo pero lo podemos utilizar ok si no tenemos ningún inconveniente de hecho si nosotros en una ocasión anterior intentamos restaurar el teléfono y la restauración falló lo más probable es que tengamos que utilizar esta alternativa, restablecer el dispositivo aquí mismo en TinoShare Reboot. Obviamente perdemos la información, pero ya nosotros con una copia de seguridad vamos a poderla restaurar. Ok, bueno, y aquí podemos seleccionar si queremos hacer el restablecimiento de fábrica o simplemente queremos restablecer lo que viene siendo la configuración del dispositivo. Y de aquí pues ustedes seleccionan. En mi caso, en mi caso Yo voy a utilizar esta opción Para reparar el sistema IOS, el sistema operativo Ok, y esta es una opción bastante útil Porque vamos a mantener La información en el teléfono Simplemente le damos clic aquí al botón Verde que dice empezar Y ya cuando le aquí en empezar nos da dos opciones Tenemos la reparación avanzada Ok, que bueno En este caso es cuando la reparación estándar falla Utilizamos la opción avanzada Pero vuelvo y repito es posible que en la opción avanzada, la reparación avanzada, se pierdan los datos y la información. Y en la reparación estándar, que es la que a nosotros nos interesa, simplemente resolvemos el problema, pero mantenemos la información en nuestro teléfono. Y bueno, y obviamente actualizamos el iPhone, así que está bastante, bastante buena. Ya luego le damos clic acá donde dice reparación eh, estándar. Bueno, aquí al botón azul. Y aquí como pueden observar lo que hace el programa es detectarnos la última versión que Apple está firmando para poder hacer la actualización. Luego la podemos descargar en este botón azul si no la tenemos descargada. Y si ya la tenemos descargada en algún lugar de la computadora podemos importar aquí el firmware. ¿Okay? Ya luego de esto simplemente seleccionamos en los archivos de la computadora la versión correspondiente, la última versión que Apple debe estar firmando. Le damos en abrir y ya luego aquí dice que el archivo está listo Le damos donde dice iniciar reparación Ahora tenemos que esperar primero a que se verifique lo que viene siendo la versión seleccionada o la versión descargada Esperamos a que este proceso finalice porque puede tardar unos minutos dependiendo de la velocidad de su computadora Bueno chicos ya aquí como pueden observar ya ha cargado casi toda la barra De hecho después de verificar... Lo que viene siendo el software, la versión, se va a encargar de descomprimirla. Entonces, bueno, esperamos a que termine de descomprimir la versión. Y bueno chicos, ya a partir de este punto lo que va a hacer el programa es comenzar a reparar el teléfono. ¿okay? Primero va a reiniciar lo que viene siendo el iPhone y posteriormente, eh, después de repararlo, eh, bueno ya lo vamos a poder utilizar nuevamente Pero bueno tenemos que esperar a que la reparación finalice Fíjense que ya después de finalizar la reparación Nos va a aparecer este mensaje que dice Reparación estándar completada Y lo que viene siendo el teléfono se va a reiniciar Dependiendo de la opción que ustedes hayan escogido eh, Al momento de hacer la reparación Si por ejemplo es la reparación avanzada pues obviamente les va a aparecer lo que viene siendo eh, la configuración del iPhone como en este caso nosotros utilizamos la versión estándar nos aparece es eh, pues el código de seguridad y ahí como pueden observar tenemos nuestro teléfono nuevamente activo ok y lo mejor es que tenemos toda la información en él entonces pues nada yo el video se lo dejo hasta acá no olviden en este caso apoyarnos con un like un me gusta